El exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, robó millones de pesos del presupuesto de Coahuila cuando fue gobernador. Esto según documentos de una corte federal de Texas, en Estados Unidos, y que forman parte de una investigación sobre una red de lavado de dinero en la que estaría implicado el exgobernador. Uno de los empresarios involucrados en esta red, Rolando González Treviño, firmó un acuerdo de culpabilidad donde admite haber participado en una conspiración junto con Moreira para enviar fondos robados de Coahuila a Estados Unidos. El documento dice textualmente que los fondos robados por Moreira se aproximan a los cientos de millones de dólares y detalla fechas y montos de las transferencias. El dinero fue utilizado para usos personales y para adquirir diversos medios de comunicación en Coahuila. Moreira fue presidente del PRI en 2011, justo cuando se emitió la convocatoria que designaría a Enrique Peña Nieto como candidato a las elecciones presidenciales de 2012. Vive el PRI y viva Enrique Peña Nieto! Parece que los dirigentes puristas no son capaces de domar la condición humana que propicia la corrupción. Lo que estamos haciendo es domar auténticamente la condición humana.